Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido de nuevo y gracias por dar play a este video y darse el tiempo de escucharme Esta es la segunda grabación del año Vamos a pretender hacer una grabación semanal por lo menos. No quiero perder contacto con ustedes y siento que ustedes tampoco quieren perder contacto conmigo puesto que me han estado escribiendo, me han estado consultando, inclusive hemos comenzado ya muchas sesiones con muchas personas que me han conocido a través de este video. Y bueno, la intención de estas breves pláticas, no las prolongadas que teníamos el año pasado, que ahí están a disposición de ustedes eh, teníamos ¿no? Y, y que bueno, de repente estaba muy llena de información, estaba eh, eran verdaderos, verdaderas clases, verdaderos cursos pero a veces uno no tiene el tiempo para, para darse o tal vez no tenga la atención para poder aprovechar al máximo todo eso que estábamos transmitiendo, entonces vamos a hacer charlitas más cortitas, vamos a hacer un poco, eh, algo así como un popurrí o clips de cierta información interesante que semana a semana quiero de alguna manera transmitirles, comunicarles. Y hoy me preguntaba, bueno, ¿de qué tema puedo hablar? Hay tantos temas. Y me dije, siempre ando escribiendo frases, siempre ando escribiendo aforismos, dichos, Cosas que me van surgiendo a medida que platico con las personas, que estoy en las consultas o, o que inclusive vivo yo mismo. Y las voy escribiendo y las voy compartiendo en el Face, ahí en el grupo de manifestación mística, mística de Facebook, de los cuales lo invito, invito a todos ustedes que envíen la solicitud para que los incorporemos. Y también vayan de alguna manera recibiendo día con día las frases o cierta información que nosotros vamos dando. Y dije, hay mucho contenido en esas frases, ¿por qué de repente, de, de, de las cientos ya que tengo escritas, no tomo algunas o estas últimas que he escrito y, y las desarrollo un poquito, las explico un poquito? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, vamos a, a alguna de estas frases. Eh... De repente, hace algunos meses atrás, me empecé a preguntar, ¿no? Y dije, es inexplicablemente tonto que ninguna universidad del mundo enseña a la gente el arte de vivir, el arte de amar, el arte de meditar. ¿Cuánta información recibimos nosotros en las escuelas, en las universidades, en las instituciones? Y justamente de lo que es más importante, el hecho de saber vivir, de ser felices, de transmitir amor, de, de gozar, de crear, de ser nosotros mismos, pues realmente no hay un desarrollo o no hay toda una eh, escuela para poder de alguna manera nosotros ir aprendiendo, ir avanzando. En las escuelas del futuro es eso a lo cual se le va a dar mayor protagonismo. No a tanta... Eh, información y tantos números y, y, y tantos conocimientos que la mayoría de ellos son verdaderamente inútiles no nos sirven en términos prácticos o para el crecimiento del alma y del desarrollo interior ser dichosos, vivir en equilibrio y en armonía, realizarse y, y vivir realmente como el universo espera y como nosotros sentimos y, y en lo más profundo anhelamos vivir se necesita de, por supuesto, cierta orientación Se necesita de, cierta, eh, de cierto ejemplo, de cierta transmisión de conocimientos Entonces, qué lástima que en las escuelas y en las universidades no se enseñen eso Esperemos que prontito, prontito lo incorporen, porque realmente es muy tonto Ver a los seres humanos como simplemente eh, elementos o, o máquinas que puedan llegar a producir y no concentrarse en lo fundamental y en la esencia de la vida nos habla de lo vacía, y de lo sin sentido de, de aquello que nosotros estamos viviendo y aprendiendo y también enseñando para aquellos que son profesores. Bueno, de repente hay profesores que se salen de la tangente ¿no? y, y, y transmiten otro tipo de, de, de enseñanza, de información, de conocimiento y bueno, mis felicitaciones por ellos y y qué valientes que son, ¿eh? porque de repente pueden ganarse ciertos problemas. Lo sé y lo entiendo. Tomarse con humor toda situación desbarata la idiotez que crea la ilusión. Así es. Cuando le ponemos humor a una situación, todo lo que es ignorante, todo lo que es idiota, todo lo que es torpe, todo lo que es vano, todo lo que es falso, inclusive se desmorona. No resiste el humor. Y únicamente queda lo verdadero. Por eso usemos más el humor en todas las situaciones y en todas las experiencias, y en todos los acontecimientos que nosotros veamos como un problema en nuestra vida. Y veremos que únicamente va a quedar lo que realmente importa. Importante eso entonces. Que todos que todos podamos encontrar nuestro Cristo en medio de los instintos primarios del inconsciente, donde la energía padre y madre se unen, siguiendo la estrella del anhelo a lo superior, llegando todos a ser reyes. A ver, vamos de nuevo. Que todos podamos encontrar nuestro Cristo en medio de los instintos primarios del inconsciente, donde la energía padre y madre se unen, siguiendo la estrella del anhelo a lo superior y llegando todos a ser reyes. Bueno, en estos tiempos de Pascua, de la resurrección, estamos en el mes de abril, ya la próxima es Pascua, y hay mucho simbolismo, y mucho significado. Morir como hombre y nacer como hijos de Dios, morir como hijos de hombre y nacer como hijos de Dios, es realmente una labor que cada uno de nosotros debe de hacer. Pero para eso necesitamos... Ir profundo. Y por supuesto que vamos a sufrir porque no vamos a encontrar con diferentes traumas, eh, complejos, fobias, que todos ellos se alojan en el inconsciente. Y luego de padecer todo eso, de purificar y de limpiar, siguiendo siempre esa estrella, esa fuerza y ese anhelo y ese amor a lo superior, es posible entonces que nosotros realmente podamos manifestar el Cristo que llevamos dentro. ¿Mm? Eso es lo que significa esta frase, y ahí se lo dejo de tarea a ustedes para que realmente la tengan presente y dediquen su vida en avanzar, y en cada vez más manifestar esa, ese Cristo, esa divinidad interior que tenemos todos nosotros. Otra de las frases dice, el más allá viene cuando, hace, cuando se hace alto en el presente. Claro. Claro. Vivimos tan dispersos en las múltiples en los múltiples acontecimientos, en los diferentes tipos de, de, de situaciones que vivimos en este mundo y aspiramos y buscamos y anhelamos contactarnos y tener experiencias espirituales. Entonces si queremos realmente expander nuestra conciencia y entrar en contacto con el más allá, debemos hacer un acto. El más allá viene cuando haces salto en el presente, aquí y ahora. Es importante, es fundamental. Otra de las frases de repente que he expuesto a medida que voy, se van desarrollando los días y, y voy repasando cosas que en ese momento me llaman mucho la atención: siempre es en dirección a tu esencia y sensibilidad. Aquieta tu, tu mente. Haz silencio y eleva tu más profundo anhelo y respuestas tendrás. Nuevamente, siempre es en dirección a tu esencia y sensibilidad. Aquieta tu mente. Haz silencio y eleva tu más profundo anhelo y respuestas tendrás. ¿Mm? Ser sensible es fundamental para todos nosotros. Debemos estar conscientes de todo lo que nos rodea de las personas y por supuesto de nosotros mismos, hacer silencio interior, desde ya elevar esa, ese anhelo y esperar que señales, tanto dentro como afuera, se vayan dando para hallar respuestas. Este es el camino, es muy simple, es muy fácil, sin embargo es el que a veces nos cuesta más lograr llevar a cabo por por el ritmo en que vivimos todos nosotros. Sigue sí, Ricardo. ¿Cómo podemos hacer silencio interior? ¿Cómo podemos hacer silencio interior? Me pregunta aquí nuestro cameraman Ricardo, gran amigo. Hacer silencio interior es una labor que se va logrando y se va alcanzando con una constante, permanente y disciplinada práctica. Nosotros no podemos esperar que de un día para el otro Hallemos ese silencio, esa paz, ese equilibrio y esa armonía tan solo con desearlo. Es siguiendo esa estrella, es siguiendo ese anhelo de conexión, de unidad, de integración con el cosmos, con el universo y con el todo, cómo vamos, vamos a lograr ese silencio interior. Debemos entender que no estamos separados de nada. Debemos entender que no hay sentido de andar llevando los complejos, la fobia, los traumas, las dificultades a nivel interno todo eso es el smog que no nos permite alcanzar ese silencio entonces despojarnos de todo aquello que perturba de todo aquello que afecta es importante una clave, pongan atención a sus sueños en el sueño hay mucha información día con día llegan un montón de personas consultándome y diciéndome de aquellos sueños que recuerdan y realmente cuando trabajamos con ellos y cuando nos ponemos a analizar la información es increíble información para estar nosotros pendiente de todo aquello que tenemos que, que abordar en nuestro interior para ir logrando cada vez más esa paz recuerden que desde el sueño surge mucho de lo que existe en nosotros que en este estado de conciencia no percibimos no sentimos no, ve, no vemos lo que vivimos en los sueños no, es, no pertenece a una ilusión o no pertenece a algo irreal. Es realmente una realidad. Desde niños se nos dice, ¿no? Ay, cuando tenemos una pesadilla, fue solo un sueño, una pesadilla, no te preocupes. Eso no es real. Y realmente eh, sí es real. Lo que pasa es que corresponde y pertenece a otra realidad. Démosles cada uno de nosotros la importancia que tiene el sueño. Ubiquémoslo. En, los en la estantería de la realidad, de la verdad, una realidad diferente a esta, pero es una realidad onírica que puede, si nosotros ponemos atención y trabajamos en ella, darnos las facultades, las herramientas para ir logrando alcanzar cada vez mayor paz, mayor armonía y mayor silencio interior. ¿Sí, Ricky? ¿Se escuchó? ¿Sí entendieron más o menos? Una sociedad enferma infecta a sus integrantes más débiles. La luz y el amor crean inmunidad y anticuerpos. Muchos no nos preocupamos por, por tener un cuerpo físico óptimo, por tener salud, por tener los anticuerpos, tener la vitalidad, la energía, todo lo necesario a nivel físico. Pero ¿cuánto, ¿cuántos de nosotros desarrolla esos anticuerpos que son importantes?, en nuestro interior, en nuestra alma, tener esa inmunidad, tener esa fortaleza, tener cualidades, principios, virtudes en momentos críticos en los cuales nosotros podemos llegar a padecer como personas, como integrantes de una familia, como eh, partes de la sociedad o como partes de la humanidad. Entonces estaremos mucho más, eh, eh, más fuertes, para abordar esas dificultades y no nos afectará y entonces no nos arrastrará la corriente de enfermedad de dolor, de sufrimiento porque estaremos completamente inmunes a toda esa adversidad así que desarrollemos la luz desarrollemos el amor desarrollemos la compasión la espiritualidad, la conciencia todo eso si es incorporado en nosotros va a rendir enormes frutos y recuerden ustedes, estamos en tiempo, en este 2017, abril de 2017 en donde la humanidad está viviendo momentos difíciles desde hace tiempo, pero más ahora, de forma más acentuada estamos siempre al borde de una guerra eh, tremenda y, y que grandes crisis se desaten esa, esa posibilidad se va a materializar o no dependiendo de la contribución que nosotros realicemos si nos llenamos de miedo si nos llenamos de tristeza, de apatía de depresión por estas imágenes o esta información que de repente recibimos día con día entonces por supuesto estamos alimentando a que se materialice esa situación y nos arrastre junto a ella todo ese dolor, sufrimiento y karma que la humanidad puede aperturar pero si estamos fuertes si apostamos al amor, a la espiritualidad, a la oración, enviamos luz, somos optimistas, entusiastas, no nos rendimos y lo expresamos en pensamientos, sentimientos y acción, entonces es más que probable. Y yo apuesto a que así sea, que esa posibilidad de una tercera guerra mundial no se desarrolle, no se desata. Los seres humanos ya tenemos un nivel de madurez bastante óptimo, somos muchos los que ya tenemos un nivel de conciencia aceptable, maduro. Y entonces, bueno, realmente las posibilidades de que no se desate una tercera guerra mundial son grandes. Apostemos a eso y hagamos el esfuerzo y el trabajo que se requiere. Otro de los dichos que he escrito de repente. La razón ceriza frente al risueño corazón y le da rezos infinitos de razonables razones. Otra vez, aquí con un juego de palabras, ¿no? La razón se eriza frente al risueño corazón, y le da rezos infinitos de razonables razones. Claro, siempre está ese pleito, esa lucha entre la mente y el corazón, la razón y la intuición. Y realmente, si debemos y tenemos que elegir nosotros ¿Quién debe y tiene que dirigir nuestra vida? Que no sea la razón. Debe y tiene que ser el corazón. Porque es ahí donde todos nosotros estamos instalados. Recuerden ustedes, cuando se señalan a ustedes mismos, no dicen, este soy yo, soy la razón. No. Por favor, descartemos a Descartes. Pienso y luego existo. Eso es un grave error. Siento y luego existo. Este soy yo. Estoy en el corazón. ¿Sí? entonces ese corazón siempre, a pesar de que no pueda darnos muchas veces el porqué de todo eso que siente, intuye, percibe y quiere, sigámoslo, porque ese es el camino que nosotros debemos y tenemos que recorrer, ahí está nuestra, nuestra alma, ahí estás tú, ahí estoy yo, en nuestro corazón. Otra de las frases, ya por último y para terminar, ¿quieres saber qué tanto Dharma tienes?, Fácil, dice. <risa> Observa qué tanto amor expresas en tus acciones. Sí, sabemos lo que es el karma y lo que es el dharma, ¿no? Bueno, el dharma es justamente todos esos tesoros que ya tenemos incorporados. Fe, le llamó Jesús. Qué tanta fe tenemos. O también el dinero espiritual que tenemos acumulado, esos tesoros que nuestra alma posee. También dice, ¿quieres saber cuál es tu karma en esta vida? Es fácil, piensa en las tres cosas que te molestan, eso es lo que viniste a trabajar. ¿Claro? Hagamos nosotros esa labor y ese trabajo, queremos saber cuál es nuestro karma. No tenemos que entrar a los registros akáshicos y, y entrar ahí con el maestro del karma y pedir audiencia, digo, para los que lo pueden hacer fantástico, pero, pero realmente es mucho más fácil que eso. Pensemos nosotros cuáles son las cosas que nos perturba, que nos afecta, que nos molesta en este momento. Tres cosas, tres cosas que han permanecido en nosotros desde hace tiempo y que aún todavía nos pone de malas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Si avanzamos en eso y logramos la no afectación, si superamos esa visceralidad y esos impulsos, entonces sin ningún lugar a duda hemos aprendido la lección y hemos transformado ese karma en dharma, en un tesoro, en una riqueza, en un maravilloso logro espiritual. Y esa es la intención de, esta, de estas pláticas, alentar que cada uno de nosotros haga el trabajo a lo cual hemos venido a realizar y a hacer. Por el desarrollo y la evolución de nuestra alma, por el desarrollo y la evolución de las personas a nuestro alrededor que tanto, ama, que tanto amamos y por el desarrollo y la evolución de la humanidad y del planeta entero. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos.